Pues hay varias razones, primero porque la formación de los docentes tiene que ver con el problema de la nacionalidad y segundo porque la formación de los maestros es muy costosa y solamente puede asu ser asumida por el Estado los particulares no podrían formar buenos maestros porque tendrían que trasladarle el costo de esa formación a los, a los maestros y a los futuros maestros y la mayoría de quienes aspiran a ser maestros no estarían en capacidad de pagarlos por eso el Estado, ya sea a través de instituciones públicas, oficiales o de instituciones privadas, tiene que hacerse cargo en lo fundamental de la formación de los maestros. Yo, en primer lugar, creo que hay que entregarles ...y pedirles que respondan por la formación de los maestros... ...a las universidades y a las normales... ...es decir, a las instituciones formadoras... ...así que si el Estado le hace una prueba de competencias... ...para ver si el maestro... reúne los requisitos académicos y pedagógicos... ...para poder ingresar a ejercer la docencia... ...pues si no la aprueba, la, si no la, la prueba... ...pues la universidad debe eh, eh, resolver ese, ese, ese vacío... ...esa falencia a, a, al maestro... Una vez que el maestro ingresa, digo yo, el, la evaluación tiene que versar sobre el desempeño. No hay necesidad de seguirle haciendo evaluaciones de competencia porque supone que las competencias uno las adquiere y no las olvida, a no ser un problema de actualizar, para verificar si el maestro se ha actualizado en el curso del desempeño profesional. Entonces, por allá los 10 años podría haber una evaluación de, de competencias que sería para generarle estímulos e incentivos a los mejores. Desgraciadamente, aquí se puso la evaluación eh, como una eh, estrategia para impedir que los maestros a, a, a ascendieran el escalafón, para controlar el valor de la nómina. Entonces, a lo, se, se, eh, en esa situación, la evaluación que debiera ser un estímulo, servir para estimular, para incentivar el ejercicio profesional, se volvió un castigo, es decir, adquirió un carácter punitivo. Y obviamente ese tipo de evaluación los maestros no la pueden aceptar, ni aquí ni en ningún país del mundo. Entonces ahí se creó una confrontación, una batalla.